Bien. Okay. ¿Qué es ah, ¿Puede explicarlo? Bien, ahora vamos a practicar y cuando practiquemos lo van a entender. Cuando practicamos, yo lo explico al mismo tiempo. Todos nos sentamos en una postura confortable. Really si alguien quiere o siente also, que se tiene que estar acostado, to the messages, o si alguien quiere estar practicando also, en la posición de pie, también está bien. Encuentra tu mejor estado, el más relajado, la postura que mejor te convenga. Relaja. Cierra los ojos. When you close eyes, Cuando cierras los ojos, your experimenta directamente tu estado de conciencia. conciencia Usualmente, nuestra conciencia está enfocada en el mundo exterior a través de los ojos, los oídos y los órganos de los sentidos. Cuando practicamos, la conciencia necesita regresar. Algunos atraen la conciencia al interior del cuerpo y eso es bueno. En la práctica de Chinen Chikung, necesitamos usar nuestra conciencia en el interior. La conciencia viene al interior del cuerpo, es el primer paso. La conciencia viene al interior y When observa see, los I pensamientos, y cuando observa los pensamientos estamos entrando en el segundo nivel. And you have some, uh, ¿Tú tienes algún pensamiento lógico? ¿O algún pensamiento imaginativo? ¿Alguna imagen? ¿Tú recuerdas algo? Ese es el segundo nivel. En el tercer nivel. El observador, el observador directamente viene hacia sí mismo. En el segundo nivel, el observador observa el cuerpo y observa los pensamientos. En el tercer nivel, el observador se observa a sí mismo. Nosotros decimos que el observador es la conciencia pura, muy pura, muy clara. No hay pensamientos. No entramos al nivel del pensamiento. Venimos al estado puro y despierto, consciente. Es como si fuera el, el trasfondo. Tú eres el observador. Y tú estás observando el mundo exterior, el, mundo, el cuerpo interno, el interior del cuerpo, los pensamientos. Y si tienes alguna emoción también las observas. All the observer is the self. Oh, this is elaborate. Cuando te observas a Just ti misma, a af. Todos esos niveles son observables. Only when the observer realizes. there, y solo cuando el observador se da cuenta de su propia existencia, el observador ya está en sí mismo. Cuando el observador se conoce a sí mismo, This is a esto min lo llamamos Ming-Yue. quiere decir el observador, la observación. Min, min, min significa claro. Ming-Yue significa que el observador aparece claramente y se observa a sí mismo con claridad. Esa es la manera de llegar al ser verdadero. Is the en verdad el ser verdadero is es el observador clearly, always. y se mantiene si se mantiene claro siempre esa es la esencia de la vida humana porque tenemos un observador en el interior, es que podemos conocer todo. Conocemos toda la información del mundo y de la vida. La mayoría de los humanos no se pueden imaginar work uh, become a tree. The observer like her uh, invisible, in round. En su estado invisible, es como un espejo infinito que puede reflejar todas las cosas y también reflejarse a sí mismo. Cuando esta experiencia es muy clara, este estado... Este estado es muy similar a a preguntarse quién soy yo. Es muy similar a lo que es el ser verdadero. Y esto quiere decir que estamos en el estado de yo de tú. Se vuelve el ser verdadero, se observa a sí mismo, pero todavía no llega al estado del ser verdadero completamente, ni al estado del en ti, porque porque ese estado aún no está suficientemente puro. Es muy áspero, grueso, tosco. Nosotros seguimos. En los viejos hábitos. El hábito es. Yo estoy observando debido a que siempre estamos acostumbrados a observar el exterior. Y esa, ese hábito, esa intención se mantiene. Y ese hábito hace que diferenciemos el mundo externo y el interno. Entonces, eh, hay una diferencia entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo. Cuando estamos completamente en el ser verdadero en el yanti el mundo subjetivo y el mundo objetivo, esa experiencia desaparece. Esa dualidad desaparece, el observador y el gran observador se vuelve lo observado y el observador se vuelve en uno. Y eso está muy cerca de la sensación, yo estoy observando a mí mismo. Porque tú eres el observador y, y lo observado es una unidad completamente claro como el sol en el cielo. Es el sol, no hay una separación. Yo estoy observando el sol. El sol, lo observas, es claro, es brillante y tú eres el sol. No necesitamos explicar mucho más detalles. Cuando practicamos y practicamos, poco a poco nos damos cuenta de la diferencia sutil. Okay. Uh -huh. Bien, ahora solo observa el observador se observa a sí mismo. Podemos sentir que cuando nos observamos a nosotros mismos, Tú eres un estado muy puro y uniforme. Estable. La conciencia pura en sí misma se vuelve despierta. Y en ese estado despierta está en un alto nivel en la completud de la vida y con el universo, con el espacio universal. Es una integridad. The world el mundo material se vuelve vacío. El cuerpo físico se vuelve vacío. Yeah, just that nosotros solo somos una existencia pura en el momento presente. Ese es nuestro estado Minjue. Cuando estamos y mantenemos este estado, nos relajamos completamente. Y entonces el estado se vuelve cada vez más y más puro. Se vuelve más y más estable. Y su potencialidad aparece y más y más, se hace más poderoso. Este tipo de práctica Increase the ability, our, the the essence in life. Directamente hace crecer las habilidades de la esencia de la vida, and this is the essential power. es un poder esencial. Muy bien. Ahora estamos practicando Minjue. ¿eh? Cuando entramos en, esta, en este nivel, Vamos más allá de todo el mundo material, de todos los apegos y fijaciones. Y ahora vamos, estamos experimentando esa realidad From a mature world, it's no important que, for you. That important for you. You don't mind how much money you have. No te importa dinero tienes. You don't mind the cars, the car, the car, the of those kind of things. Porque esas cosas no te bloquean. Antes sí eras esclavo de todo el mundo exterior y esas cosas te bloqueaban. Ahora, cuando el observador viene a sí mismo, es el comienzo del ser verdadero. No puedes experimentarlo. Nada es importante en el mundo exterior. Incluso tu cuerpo físico también carece de importancia. ¿Por qué no te estás apegando a las sensaciones del cuerpo físico? Tú estás solo en el momento presente de forma independiente, en un estado de existencia despierta. E independiente. Experimenta esta realidad. Si no lo experimentas, es difícil que te des cuenta de lo que estoy diciendo. Y puedes pensar que lo que digo son solo ideas. Ahora experimenta esta realidad. Nosotros no somos esclavos del cuerpo físico y sus sensaciones. Nosotros no somos esclavo, esclavos de las funciones de los órganos de los sentidos. Realmente estamos más allá de los órganos de los sentidos. Y la conciencia de ese nivel. La conciencia se mantiene ahí. Y ya estamos más allá de los pensamientos. Y nos damos cuenta que ningún pensamiento es importante. de Incluso aunque tengas pensamientos y aparezcan algunos de vez en cuando, no te importan. No te apegas ni te atrapan los pensamientos. Son solo información en movimiento. Why are you practicing? This is a way, Solo estás yeah, en esta información y practicas ninjueh y vas más allá del de cuerpo físico y el mundo material, organs, los órganos de los sentidos, emotions, las emociones and all kinds of thoughts. y todo tipo de pensamientos. When you, Go beyond all those levels, then Cuando vas más allá de possible, todos esos niveles, entonces sí es posible que seas el If maestro de tu propia vida. Si no puedes levels. ir más allá de esos niveles, serás esclavo de esos niveles y vas a perderte de ti mismo en esos niveles. Cuando te pierdes de ti mismo, tendremos bloqueos, emociones, especialmente miedos. Es solo bloqueos de chi. Lo que es de chi, que van a traer problemas a nivel corporal. Tú puedes sentir que cuando entras en el nivel de Min Jue, todos los apegos desaparecen. Y estás en un estado muy relajado y pacífico. Y todo fluye dejas que todo fluya la aceptancia real la aceptación real aparece people. es ese estado pacífico Relaja. Cuando entras en este nivel, porque vas más allá de todo tipo de atrapamientos, las fijaciones crean profundos bloqueos internos emocionales, bloqueos de chi, y problemas mentales, y, pero todo eso también se abre y desaparece. Y, y es que Min puede resolver todos los problemas mentales, emocionales y los problemas físicos. Min es realmente es un chi de oro. Es el chi maestro. Porque Min Jue es la maestra de la vida. Es el comienzo de la maestría. Y luego poco a poco, practicando... <tose the village> Min Jue se va a manifestar en el nivel y del y ser Kshise. verdadero, en el nivel del Yuan Ti. Yuan Ti puro es el nivel más alto de Min, Jue. Es, el alto de Min Jue. es el estado de iluminación de Min so Minjue. Min Min puedes pensar. Es el es el primer paso o escalón en el proceso en el que la conciencia pura entra a un estado de iluminación. Cuando se vuelve pura, cada vez más pura, todos los viejos hábitos no pueden actuar más, nunca más pueden bloquear. Estamos en un estado de iluminación. Cuando venimos al estado minúe, ¿eh? y los viejos hábitos se esconden en el interior y generan disparador, disparadores. Cuando conoces algo y te apegas a algo puedes no no te, te puedes separar porque Minjue es muy joven los viejos hábitos continúan ahí That's pero a good pero cuando empiezas Jue, en este punto like a very more baby Minyue es como un estado puro, como un estado de bebé, muy puro, muy suave y va creciendo y creciendo hasta hacerse, hasta hacerse, a un estado muy poderoso y sabio y gestionar toda la vida, transformándose en la maestra de la vida, de toda la vida. Este es el estado minyue y todos lo estamos experimentando. Al principio, los cuando entramos en este estado, al principio tenemos que tener una intención muy profunda o un deseo muy grande. Todos nuestros hábitos están creados en base a observar algo, a pegarnos a algo. Incluso aunque vengas a tu interior, vas a sentir que ese es... Eh, Sensaciones y hábitos right. todavía se mantienen. Relax, relax. Pero poco a poco te vas relajando y relajando. Okay. When we come to Jue, Cuando entramos en ese estado, Min, Jue, you, Min Jue, sentimos very pure, clear. Min es muy claro y puro. Y va más allá del cuerpo físico. Está en todo el cuerpo, en todo el espacio del cuerpo y en todo el espacio alrededor del cuerpo. Y también está en todo el espacio universal. No tiene límites. Nuestro Mingyue y todo el espacio universal se funden en una unidad. Y esto es algo muy importante en Chinnan Chikung. A esto le llamamos campo de conciencia despierto. Cuando pensamos en algo, también es el campo de conciencia. Por ejemplo, pensamos en el universo. Todos estamos pensando en el universo. Muy profundamente en el interior. Yeah, the pure, Sentimos el, el Chi universal puro y pacífico, vacío. Focus on y las conciencias de todos nos enfocamos en el the, Chi universal. Also a fear. Y eso también es un campo de conciencia. El campo de conciencia y el campo de chi se hacen uno. Maybe when Cuando te enfocas en el chi, a veces la conciencia no se reconoce a sí misma. Y si se reconoce, se crea un campo de conciencia despierta. Consciousness know itself. Ahora la conciencia sí se reconoce Min a sí misma. Min Jue, y Mingyue llena todos los espacios del universo. Todos los Mingyue de todos llenamos todos los espacios de la totalidad del universo. Nuestros Mingyue se funden juntos. Y ese es, ese es el campo de conciencia, Minyue despierto. Ese es ese nivel. Y es un nivel muy importante para la práctica de Chinen Chikun. Muy importante para la humanidad. Cuando nuestro campo, cuando nuestro campo de conciencia mingyu se vuelve fuerte, todo el mundo humano, toda la información se va a volver más organizada. Porque cuando estamos en el estado de mi estamos en un estado muy pacífico y armonioso y la información. La información en ese nivel toda es muy armoniosa. Cuando perdemos ese estado. Nos fijamos en el mundo material, en diferentes cosas, y surgen los bloqueos en el interior. La información y el campo de conciencia empieza a tener muchos conflictos, muy confusos, y esto genera mucho sufrimiento, mucho mundo emocional y mucho problema mental. Cuando nos mantenemos en este alto nivel organizado, nuestro estado de conciencia y de campo se funde y transforma en la conciencia humana y genera por resonancia un alto nivel de conciencia y vamos a través de todo de todo el campo de conciencia humano y hacemos que ese campo de conciencia humano se vuelva más armonioso de forma natural. Eso sí puede parecer muy grande para ti, pero es una realidad. Cuando nos mantenemos en ese campo de conciencia de alto nivel, nuestro campo de chi y el Chi de nuestro cuerpo también se armoniza, se vuelve cada vez más armonioso. Y ese campo de conciencia sostiene cada conciencia individual y, y le ayuda a que sea más y más pura y más estable. Si no creamos este campo de conciencia de alto nivel uniéndonos, cada conciencia individual es, el problema que es, es probable que quede fijada en los problemas del campo de conciencia social. Y entonces. Te llenarán de conflictos, sufrimientos, como las personas corrientes. Si la conciencia individual entra en un estado pacífico, es más difícil entrar en ese estado pacífico, en ese nivel. Pero cuando conectamos, creamos un campo de, alta, de alto nivel de conciencia y ese campo de conciencia de alto nivel se hace poderoso y sostiene a cada uno. Cuando creamos ese campo de conciencia, ese campo de conciencia se funde con el espacio universal. Todos los días, en algunos momentos, nos unimos a ese campo y así vamos haciendo nuestra conciencia más fuerte y así se va volviendo más estable. Ahora, ahora usamos nuestro poderoso campo de conciencia para sanar todo el cuerpo. Deep -deep Todos sostenemos yeah, and una and bola de chi entre las manos y brazos. Y ese theory. poderoso campo the de, de conciencia va a hacer abrir y cerrar, practicar abrir y cerrar. Now, the El the campo de conciencia. Se observa y se funde con el espacio interior de la cabeza el espacio interior de la cabeza se abre sí. sentimos que Mingyue se abre y el campo de conciencia mundial Mingyue se abre Liga. y hace que Liga. todo el espacio interior guía todo el espacio interior interior a que se funda con el y universo. También. también las manos y brazos se abren. Cerrar. La... Observamos el espacio la... interior de la cabeza a un nivel muy profundo. La... Mingyue llega a un nivel muy, muy, muy profundo. La relajando el interior. Oh, wow. Transforma. Solo transforma. sientes que el campo Everyone de conciencia se abre y todo se abre y se transforma. Todos los bloqueos desaparecen. incluso aunque cierre si time in siente que si bien yo está en el interior de la cabeza también está Now en todo el espacio infinito example, Siente ese Chi del Universo entrando profundamente al interior. Ahora, Min Jue va a través del espacio interior del cuello y el campo de conciencia se abre. El espacio interior se abre y se relaja en el cuello abierto. Ah. Abrir. El campo de conciencia Minyue se abre. Sentimos que el chi está en eh, Minyue. Minyue se abre y el chi está en el interior de Minyue. Con una sonrisa interior, cerrar. El espacio interior del cuello se vuelve muy puro y brillante. Ligero. Abrir. Relaja. Relaja. Se vuelve muy uniforme y puro. Relaja. El interior se vuelve perfecto. Ahora Minyue va a través del espacio interior del pecho. Nuestros campos de conciencia Minyue se conectan juntos y junto con el universo. Y va profundamente al interior del pecho. Sentimos que los pulmones en su interior están vacíos, las mamas en su interior vacías, el corazón en el interior vacío. Minyue está en el espacio interior del pecho y va a través de todo el espacio interior de las células. Smile. con una sonrisa interior In observa muy, muy profundamente. Vacío. Siente el espacio, mi yo abriendo. Ah, oh, lo Todos los bloqueos sí, y problemas sí, día desaparecen, día. se vuelven sí, puros, un espacio perfecto. Ah, sí. ah, es Siente Nuestro campo de alto nivel Mingyue despierto, nuestro campo de conciencias curativo. No nos enfocamos en el cuerpo físico. No nos enfocamos en los problemas. No nos enfoquemos en el Chi, solo enfocarse en Minjue y en su propio movimiento. Minjue no tiene ningún problema. El campo de conciencia puro y bello va a través. El espacio interior del abdomen. Y Mingyue va a través del hígado y la vesícula biliar con una sonrisa. Va a través del páncreas y el bazo. A través del estómago y el intestino. Va a través de los riñones. vejiga, Sistema reproductor. Minjue desde ese espacio conecta con el universo. ¡Abre! Minyue feliz solo se abre a sí mismo. Tú tienes la información que se abre, Minyue, y Min Jue puro se expande, y el universo todos los lugares se abren y expanden. Va a través del interior a un nivel muy, muy sutil, despierto. Min Jue okay. eh. se abre. Juez, Solo okay. siente la información Min Jue abriendo. Open. Open. El Chi se abre. Okay. Todo el interior se abre. No. Sí. La sonrisa interior. Uh, La sonrisa interior. Uh, uh, Min Jue se todos los Min Jue. bloqueos ya han We desaparecido el interior es muy puro, muy, pluro, bien, muy bien. uniforme y claro, muy, muy bello. Oh, this, this best, Cuando tienes este estado Qi y esta información, el chi también se transforma, en no. ese estado. No. Uh, uh, Ahora la conciencia se enfoca en el interior y desaparecen todos need los need bloqueos. To Ning Nin Nin you know, Nin se está right, moviendo, abriendo y cerrando en el espacio universal. Y en el interior, muy profundo, ese espacio universal, Mingyue se abre. Relaja. Todo el espacio okay. interior del tantín inferior sigue. Okay. El abrir se abre. Uh, no, bloqueo, no, Ningún bloqueo ni problema. Todo está muy feliz y saludable. Uh, sí. Siente Min es cerrando, reuniéndose en lo más profundo reuniendo Min Jue va a través de todo el espacio de la columna vertebral, la médula espinal todo desde ese espacio Min Jue, en lo más profundo se abre cuerpo relajado. La intención está clara, pero no demasiado fuerte. Abrir. Sí. Is Muy puro y sutín. Perfecto. Ah, eh. va a través del espacio interno de las piernas. Empty. Bacio. Minjue connects with the whole consciousness field. Minjue Min the whole consciousness of consciousness the uh, of uh, vacío you Sí ah ah Todo abre. Las piernas se han vuelto transparentes. Se han fundido con el universo. Guerra. Yo está en todo el espacio interior del cuerpo. Ah, ah, sí. Todo el campo de conciencia despierta ah, se abre ah, en el universo ah, y todo el universo despierto se abre. Ah, todas las células están vacías en un estado muy puro de chi minjue desde el interior abre solo siente que el campo minjue Abre, muy puro, muy ah, claro. Ah. Nuestro minyue puro está muy, muy relajado. El campo minyue y todo el espacio universal está muy pacífico, lleno de amor universal. Minyu está muy puro. El observador muy claro y puro en todo el universo. Hello. So está muy puro. Live, dormido, mas no dormido. Deep inside. Va a lo más profundo. Und undressing. Cubrimos el ombligo, tuchi. Min está en lo más profundo, un espacio muy sutil. Ahora, suavemente, rotamos, rotamos todo el espacio de Chi, muy suave y gentilmente, hacia adelante, a la izquierda, Atrás, a la derecha, solo rota todo el espacio Minyue interno. Y el Chi puro, universal, continúa entrando al interior y nutriéndolo. El espacio interno suavemente se expande y se hace grande. Mi yo está en todo el espacio interno, en todas partes. En el interior todos los movimientos y sensaciones son claras. Claros están reflejados en mi yue puro claramente. Suavemente disfrutamos de este movimiento. Interno, min yu In Ahora cambiamos de dirección. A right. la derecha. And Atrás. Left. A la izquierda. Front. Al frente. Suavemente giramos la columna. Minjue. Minjue, lleva al chi corporal, Minjue. En la rotación. Ming Ming rotación. Y sentimos que yo está rotando en ese espacio. Relaja. Relaja. El interior se ha vuelto muy armonioso, muy saludable, con una sonrisa interior. Despacio, paramos. Uh, el curso de ocho meses va a comenzar el 9 de septiembre. En ese curso, principalmente, Kung practicaremos Kung Fu, Kung Fu, que es Kung Fu, las habilidades. Kung Fu se manifiesta a nivel físico al poder de Chi y principalmente se manifiesta en el estado o habilidades de Min Yue. Si quisieras unirte a este curso, por favor, regístrate lo antes posible. Tenemos diferentes idiomas, grupos. Las personas de habla inglesa no necesitan traducción, los otros idiomas You're directly, you're just, um, Conéctate con las personas or que están organizando en tu país o en tu propia lengua. Interest, Mantener este estado de Minyue puro permite que se transforme en el maestro de tu vida y que te seas y que seas un ser humano completo separamos las manos a los lados abrimos los ojos despacito yeah. Mantén este bello estado bien, muchas gracias a todos, Thank you. for Thank, you. Hola. Thank, you. Hola. Thank, you. Thank you,